Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado, la Unidad de Investigaciones Financieras va a realizar esta investigación a siete exfuncionarios de PAT por, el, eh, por las denuncias de estos depósitos que habrían recibido de 800 mil dólares. Los detalles a continuación. Los cuadros que, que están publicados en Internet y los eh, depósitos hechos por funcionarios de PAT van a ser efectivamente investigados por la UIF. Eh, son cinco o seis funcionarios que eh, les vamos a investigar eh, eh, efectivamente ...de dónde pudieron haber conseguido ese dinero... ...para hacer esos depósitos a las cuentas de PAT. ...de esta manera la Unidad de Investigación Financiera... ...UIF dio a conocer que luego de conocerse... ...que durante la gestión 2002 y 2003... ...siete ex trabajadores del entonces medio de comunicación... ...periodistas asociados de Televisión PAT ...recibieron pagos en efectivo como beneficio... ...al acuerdo que llegó Carlos Mesa con el MDR... ...para hacer su vicepresidencial... ...son 111 hojas... ...o más de 50 boletas de depósito... De un dinero en efectivo que suma más de 800 mil dólares eh, depositado en cuentas de P.A.T. por funcionarios de P.A.T. Eh, como ustedes saben, eh, cuando hay dinero en efectivo que se deposita, es una alerta siempre para la UIF y estamos obligados a investigar. porque eh, Son depósitos en efectivo, entonces hay que hacer un rastreo. Hay que hacer un rastreo de depósitos en efectivo, ver si han sacado de alguna cuenta o han recibido algún sueldo o alguna cosa que tenga que ver con... La posibilidad de que hayan hecho depósitos en efectivo. Como ustedes se darán cuenta, 800 mil dólares eh, es un monto grande como para hacerlo depositando en efectivo y no a través de cheques o transferencias. La autoridad de la UIF dio a conocer que se realizará el rastreo de las cuentas bancarias de quienes realizaron los depósitos bancarios y quienes lo recibieron. No hay ninguna documentación que eh, estuviera en internet a propósito de esta acusación, por lo tanto, no tenemos una base material para. Eh, investigar al candidato Mesa. Nosotros vamos a investigar los vouchers que están, vouchers quiero decir boletas de depósito y boletas que son 50 y pico boletas que están en el Internet colgadas. Recordemos que el candidato a la presidencia por comunidad ciudadana renunció a su derecho de secreto bancario, razón por la cual una vez que se tenga el informe final de la investigación financiera, tanto de los siete exfuncionarios de PAT como de Mesa, se remitirá al Ministerio Público. Se remitió el informe a la Asamblea Legislativa de la cantidad de movimientos inusuales Entiendo que la diputada Susana Rivero ha hecho conocer a la prensa esta información, como UIF no, no hemos hecho conocer esta información nada más que a la eh, diputada, eh, más bien a la comisión de investigación del caso eh, particular que estaban hablando. Importante mencionar que la UIF tiene la capacidad de realizar investigaciones de cuentas bancarias por competencia, por lo que no es necesaria una denuncia formal para iniciar dicho proceso.